Aunque no he presentado problemas para pagar aún, sí los tendré en los meses futuros. Pienso que si no consigo un nuevo trabajo, deberé mudarme al finalizar mi contrato en febrero. Vivo ahí desde febrero del 2020. Vivo con mi pareja y ambos percibíamos ingresos. El pago del alquiler era como del 22% de nuestros ingresos, pero a raíz de la pandemia, este porcentaje subió al 70% por la pérdida de empleo. Intentaremos negociar el pago de la renta, pero no sabemos qué va a pasar. El gobierno debería ofrecer rentas de viviendas temporales a precios accesibles, lo que podría permitir a muchos sobrellevar el impacto negativo de la pandemia.